Vamos hablando de esta. Venga, va, va, va, vamos, va, va, va, va, va. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Thank <laughs> ¡Verdes! ¡Estáis bien! ¡Vamos! Hey! Oh! 可以吧 Avenida, perfecta. ...y yo necesito hacer una sesión de copa... ¡Vale, de vale! ¡Vale, se voy a ¡A esta Nada, tratando de a tu madre una falta de ¿Por qué no te gusta? Yo también. no, no! que yo Sí, No, O no, no, no, tarde la luz. Sí, sí, sí. sí. sí. no, ¡Por eso el mundo! ¡Por el mundo! ¡Por el mundo! ¡Por el mundo! ¡Por el mundo! bien, te el te el a las 7 de la tarde, a lo mejor hasta las 7 de la tarde. Sí, te ves sí. seguro. No, sí, sí. pero que una vez jugué, o sea, me levanté a las 7 de la noche y me puse a jugar a la play, play y al volumen de la izquierda. Y a luego, la hora de desayunar. ¡Gran vida! grandida. Grandida. ¡Gran, sigo jugando, gran de Toda la tarde el día. Pues juego, y y ¡Madre de Dios! Pero si juegas un montón. No, pero es me mejor, que yo te tengo libre. Yo pero, juegas mucho, mucho. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Sí me mínimo una hora al día ¿Sí? ¡Vamos, tranquilice, se va! El adriado, el cada día una No hay más, no hay más los que se van a pero yo también solo juego finos no una vez yo no juego pero es que tú los fineses ya tienes. hombre vale tú en qué te qué estás haciendo no te dices de salido la ahí! vamos! vamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Me ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Siempre lo el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 ¡Javi! Ahora, ahora, ahora, ahora. Ya te ha tocado el ¿eh? Te ha tocado el vaso. Te ha tocado, ¿eh? ¡Vamos, Verde! ¡Que los tenéis, verdes! ¡Es el momento! ¡Vamos! Mira, siempre los entrenadores el pincho, sí, la no. Sí, la el No, ya. No, de ¡El marca. Es ¡No, no, no. te vale ah, ah, ¡No te Vamos bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos!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 mucho, se tira mucho, se a Vamos Alex, cabeza arriba Alex, vamos. Ya está otra cosa, el juego, vamos al juego. Lucas, bien... El Carlás eh, es el 2. ¡Tira, Carlos! Bien en verde! fenómeno verde! ¿Estáis bien verde? ¡Juega, juega, juega! juega ¡Es de a mi este Sí, claro, que si quieres, no le con la goma, No, no le no. la no. no. no. no. no. A ver, Bruno. ¡Juntos! ¡Juntos! Bruno, ¡Vamos, yo, papá! ¡Fuerte! ¡Dámonos! ¡Dámonos! yo, Juan, me ¡Vamos! ¡No, ¡Vamos, hasta aquí que estaba! ¡Tomo está aquí! ¡Mira, hazlo otra vez!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 no te entregas ahora. <ríe> ¿Qué pasa? si muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, no ¿Te Increíble. ¡Ey, falta hombre! Bla, <cửanalım> Papá, y el equipo. ¿Eh? Y me pasa que es a <risa> buen ¿Qué te luego. Mira, que te lo digo ahora. Aquí ¡Ah! el ¡Ah! a nada, el ¡Ah! no por lo menos, No, Bien. Ah, sí, mira, a las 12, mañana. Entonces, juegan el...? preferente el de de de ¡Preferente del ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! No, esa es la primera levita. Al ah, segundo. Empatado con, mira, mira, empatado con el español. ¿Y ¿Es español, español, español? Bueno, sí, este partido que sale el nombre? Sí. Ah, el nombre del jugador. Ah, espera, espera. buscas un partido sí, espera, espera. espera. combinación de un partido... De ¿Sí, espera, anterior. Sí, sí. ¿Por yo tengo aquí a la isla de... ¡Aquí, hay un balón en el campo, ¿no? ¿no? A ver, ¿cómo se llama? Ferrer... Ferrer, Gené, Sergi. ¿Eh? Sergi, Ferrer, Gené. Febrel. Genil. Febrel, Genil. Febrel, Gené. Sí, sí, jo, ahí. Sí, cuatro. Tres. Sergi, ¿no? Sergi, sí. vale. ¿Este? Oh. Y tantos campos de tanto Eh. eh. ¿eh? ¡Veis! Vale, ¿no? Dirección, eh, dirección, en el GPS te pones en el GPS, dirección al campo de por Corneilla. Sí, como si fueras para allá. Sí, para allá. ¡A la Espa! ¡A Capitán. Penalti, penalti. ¿Penalti, penalti, penalti? <risa> <risa> Vamos, vamos, vamos. Mollet, este un, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, muy bien, ¡Vamos ¡Ahora, ahora! Falta, vamos. ¡Falta, falta! ¡Vamos, Bruno! No, moviendo. ¡Ah! Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Albert! ¡Un empate no vale! ¡Increíble! ¡Un sí. empate no vale! ¡Hay que ganar! ¡Hay que no ganar! No, ganar eh. no, vale. No, ¡No vale! pero hay que ganar. Yo yo ¡Ah, pues a lo mejor lo has seguido! ¡Un daño! ¡Venga, venga! venga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 Eso va a salir la pelota, pues. ¡Vamos, Arnau! ¡Venga, ¡La Bruno, métete ahí! ¡Vamos, Raúl! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Llago, vamos! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Sí, sacale vamos, la amarilla, vamos, hombre. Vamos, que vamos. Sí, sí, sí. Está en el banquillo ahora. El más pequeñito de dos es que te... <ríe> <ríe> <Sí. ríe> vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos. Sí, sí, sí, sí.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 Verde. Venga, va. No. ¡Arrao! ¡Arrao! Venga, va. Venga, va. Venga, va. tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ah no! ¡Activo! ¡Orden, orden! orden aguanta! aguanta! ¡Qué listo, tío! El, el gran partido de hoy es eh, una. Increíble, tío. ¡Vamos, vamos! ¡Arve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! bien, pero era... era sí. Para abajo, bajarla. Era un abajo, Ahora, ahora, ahora. Tranquila, gusto, sí. Pégale, pégale, pégale, pégale. Lo que hice con su piernita, ¿eh? Eh, sí, sí, sí, ey ¡Ey, ey, ey. Vamos, vamos, vamos. Vete, vete, vete, vete de ahí. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Tranquilo. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. ¡García! ¡Ahora, ahora! ahora Una ¡Va ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! en una Penalti. ¡Anda! hombre! Vamos, va, va, va, va. ¡Venga, ¡Vamos! Vamos vamos vamos. Venga vamos, ¡Venga, va, va! va! ¡Venga, ¡Corre, ya, Uy, te dejó ya, ya, Sí. Sí. Al medio Al medio Corre, corre, corre Venga García, pula a la cabeza Qué bueno es el cabrón Qué bueno <risa> es eh, una máquina, es una máquina, tío. Es ¿Eh, bueno, tío. Es como Mateo ¿no? Increíble. Está el tío en el, en el palo y me fuera de juego. Increíble. ¡Pégale, pégale, pégale! pégale pégale. Pégale, ¡Dala! pégale, Perdiendo el tiempo, ¿eh? ¿Cómo buscan el empate, eh? Fogata aquí. No, pero la sitio es 3 grados. La salida Tres Sí, sí, más grados. Aquí cambia la cosa. Venga, cornería. Sí, sí. Venga, venga, va, va! ¡Corre ya. ¡Venga, sigue! ¡Vamos, García! ¡Ahora, la banda! ¡Claro! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Bien! ¡Bien! Queda poco, queda poco, hay que asegurar. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Venga, venga, venga! ¡Va, va, va! va va, buena, buena, buena. Vamos, vamos, sí. ¡Pita ya, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eh que ir a, a nuestro campo? ¿Eh? Sí, ¿Tienen que ir con ella? No sé si van pecan mierda ya.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 ¡Hemos pasado, eh! ¡Eh! Claro, sí. ¡Hemos pasado! ¡Están dominando a cerrarnos a Dios. ¡Increíble, díaz! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ey, falta, hombre! ¡Falta, hombre! Bien, Bruno. La sigue, sigue! sigue. Pero que hay que como cinco minutos, sí? ¿Cuánto queda? Vale. Bien, bien, Bruno. Bien, Bruno. Tranquilo, tranquilo. No, ¿Qué listo, eres, ¡Qué listo que eres, Bruno! ¡Qué listo que eres, Bruno! ¡Venga, ganado, ¡Venga, va, va! ¡Venga, va! ¡Venga, Buena, buenísima. Mira, pitada, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Ahí va. Venga, va, Venga, Vamos ¡Eh, 8! dale! ¡Voy! Dale. Vamos corre ya, venga corre ya. Solo, suelo, solo, suelo. vale, muy bien. Sí. <risa> ya no quiero ni grabarlo. Está sin batería ya. No, no, no, que, a la bala, que, ya, que no está grabando, ya quiero estar pendiente de lo que queda. Fuera, afuera, afuera, afuera, fuera, afuera. Ahí muy limpio. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Bien, un frío que lo me ha haber Venga, Venga.